Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por ponernos fly, por seguirnos en este canal y por continuar eh, con esta explicación del Mutus Liber, este libro fascinante, maravilloso, que tenemos a nuestra disposición todos nosotros gracias a Internet y que bueno, intentamos con este mini aporte hacer que surja el interés en todos ustedes por esta fascinante ciencia que se llama la alquimia. Esta ciencia alquímica es la ciencia de la transmutación, de la transformación del alma de nosotros. Es verdad que la naturaleza produce la alquimia, es verdad que podemos recurrir a esa ciencia de laboratorio para generar y para alcanzar esa piedra filosofal que puede llegar a ser una medicina universal y que puede llegar a ser eh, un elemento extraordinario que la naturaleza pone a nuestra disposición para que el ser humano recurra a ella y pueda beneficiarse pero hay una alquimia muy superior, hay una alquimia a la cual los grandes maestros siempre se han enfocado y es la alquimia interna, y es la alquimia de la mente, de las emociones, es la alquimia del mismo cuerpo, del mismo matraz, de eso tan maravilloso y divino que se llama alma y eso se logra, por supuesto, con un trabajo interior mucho más importante ...que aquel que se tiene cuando se realiza una alquimia de laboratorio. Y entonces nos encontramos ahora con estas dos láminas... ...y ahí Ricardo me las va a poner... ...la lámina número 5 del mutus liber... ...y la lámina número 6 del mutus liber. Como ustedes verán, ambas láminas parecieran ser muy semejantes... ...y de hecho son semejantes solo que habla de dos procesos, uno que le tiene que seguir al otro, que se hace a repetición, pero que se obtiene dos productos o dos elementos, dos sustancias o dos acontecimientos fundamentales para ir avanzando en este camino hacia la piedra filosofal o hacia la iluminación del alma. Si seguimos entonces con la, el camino de la alquimia material y, como hemos visto en la charla pasada, el recoger ese rocío, esa humedad de la naturaleza, es el primero de los pasos que tenemos que llevar a cabo. En esta segunda lámina, la lámina 5 del Mutus Liber, pero segunda lámina dentro del proceso alquímico, eh, podemos encontrar ese mismo mercurio ya recogido, ya llevado a un laboratorio. Ese mismo mercurio en donde vemos con claridad al hombre y a la mujer eh, eh, en la esquela superior, observen que hay tres esquelas, superior, eh, mediana e inferior, y... Ese hombre y esa mujer están volcando en un recipiente ese mercurio que se recogió en la mañana, fundamentalmente en la época de primavera. Luego vemos que ese mercurio empieza a ser purificado, empieza a ser destilado, gracias a un fuego que se pone debajo de ese recipiente. Luego, en la esquela del medio, de la lámina número 5, vemos como la mujer recoge material más denso lo que quedó en el fondo de ese recipiente y el hombre que lo tenemos a la izquierda nuestra podemos ver que lo encontramos con ese, ese líquido ya purificado ya eh, sublimado ya lo tiene ahí en la mano luego continuando con la esquela del medio vemos que la mujer entrega ese, eh, esa materia que recogió del fondo del recipiente a un hombre que parece estar cojo, que lleva a un bebé y tiene una luna. Bueno, eso se hace referencia a Vulcano, el dios del fuego. Ya vamos a ver en profundidad. Observen que en ese recipiente hay cuatro triangulitos. Y luego, en la última esquela de la lámina 5 encontramos de nuevo al hombre y la mujer dividiendo ese líquido ya sublimado en cuatro recipientes llenados a la mitad, dejando un vacío, dejando un aire y calentándolo a un fuego eh, mínimo, a un fuego que no da de forma directa. Eso va a llevar ese líquido sublimado a una especie de putrefacción, de lo cual tanto hablan los alquimistas. Y si vemos más en detalle, ahí debajo del fuego, encontramos el número 40, ese mes filosófico. Por eso siempre se hace referencia a ese número de 40 días, de 40 años, de 40, siempre 40, como una especie de peregrinaje, como una especie de, de retiro, de espera, en donde el alquimista debe y tiene que ser paciente para que esa materia pueda, pueda fermentar, pueda madurar. Bueno, más o menos claro queda si estamos hablando de la alquimia del laboratorio, pero ¿qué tal si hablamos de esta alquimia trascendental? En donde este mar de los sabios, que es el aire, Así es, porque el mar de los sabios es la atmósfera, es el aire, en donde se encuentra esa humedad especial o ese elixir maravilloso, esa energía, ese ki, ese chi. ¿Cómo recogerlo? Si lo hacemos a nivel energético, la mente debe y tiene que ser, por supuesto, purificada, concentrada. Tiene que ser completamente domesticada. Es por eso que en ese equilibrio, en donde siempre está el yin y el yang, siempre está el hombre y la mujer, siempre está el aspecto femenino y masculino en uno, ya no oscila, ya no está separado, ya no está dividido. La mente se pone muy convulsa y llena de actividad cuando las polaridades a nivel energético están distanciadas en nosotros. El sabio ha reunido en sí mismo, en su alma, en su mente, esas dos energías y ha llegado a una especie de estado neutral, de estado de control, de estado de no polarización. Y es por eso que vemos el hombre y la mujer. Y en ese recipiente, que también pareciera que fuera la parte superior de un cráneo, de un cerebro, vemos que esa energía se vierte hacia ese matraz que es el resto del cuerpo. Ese matraz que es nuestro cuerpo, que es nuestra alma, se beneficia de una, de una mente aquietada, de una respiración profunda, relajada, de una vida no llena de estímulos externos de una vida espiritual, pacífica. Y entonces, claro, en, esas, en esos trabajos de introspección del sabio, del adepto, de aquel que está buscando sublimar su alma, ese fuego en la meditación se enciende y se empieza a separar lo sutil de lo grosero, lo elevado de lo denso la luz de la oscuridad. Y esa mujer recoge eso denso, lo observa, lo ve, y entonces queda expuesto el subconsciente de la persona. Y eso es lo que simboliza Vulcano. Y es por eso que tiene un niño también, porque el niño tiene el subconsciente abierto. Y en nosotros debe de aperturarse ese subconsciente. Y solo el trabajo a través de la pacificación de la mente y a través de la meditación constante, permanente, es como se puede lograr esa limpieza interior y esa apertura del subconsciente. Luego hay que mantenerse y hay que sostenerse en un estado de, de espiritualidad y de conexión con lo más elevado. Eso se le llama madurar, eso se le llama fermentar, eso se le llama llevar a esa alma eh, a un estado en donde se va a surgir y se va a seguir viendo aquellas cosas que aún quedan por seguir mejorando. Es el estado de putrefacción. De repente en ese estado en donde el mundo vive a un ritmo y nosotros estamos ya Faltos de estímulos en lo externo pueden surgir en el adepto, la depresión, la tristeza, el aislamiento, lo que se llama la noche oscura del alma. Es por eso que se le ha llamado la etapa del negro, la etapa de la putrefacción. Puede resultarnos muy agradable esta etapa, pero es fundamental, porque es así como de forma definitiva esa alma puede llegar a despertar, puede llegar a desconectarse de esta Matrix que la tiene atrapado, que lo tiene atrapado. Y entonces continuamos este proceso en la, en la imagen eh, número 6 del Mutus Liber y vemos que es muy similar. Hay tres esquelas, superior, mediano e inferior, Solo que, si observamos con detalle el proceso continúa, este hombre y esta mujer, esta persona en equilibrio sigue trabajando. Y esos cuatro recipientes son recogidos en uno solo, luego de haber esperado, eso, luego de haber esperado esos 40 días, y se lo lleva a otro recipiente en donde a Baño María, lo vemos con claridad, entonces esa materia, esa, ese destilado ya florecido, si observamos la flor ahí en el recipiente, comienza a ser también cocido para volver a repetir el proceso de destilación, purificación y volver a recoger la materia densa para separarla de lo sutil. Y esta vez en vez de ser entregado a Vulcano, es entregado a Apolo ahí vemos a ese dios solar, no es ni más ni menos que la conciencia. Entonces, como observamos, esos, ese recipiente en, en, la, en, en la esquela número 5, ese recipiente que es entregado a Vulcano, tiene cuatro triangulitos, y luego... Eh, en la lámina número 6 vemos que ya no son cuatro triangulitos son como cuatro estrellitas en donde la cocción continúa el hombre y la mujer siguen trabajando sobre esa materia esos cuatro elementos que eran los cuatro triangulitos pasaron a ser ese quinto elemento que son las cuatro estrellitas y si ahora lo vemos en un aspecto de alquimia espiritual, entonces, esa etapa de putrefacción tiene que ser continuada a esa práctica de sublimación y de purificación permanente, continuo, puesto que si se siente esa soledad, si se siente esa nostalgia, ese, esa situación de estar separado del mundo y de no conectar con nadie, sigue siendo esa eh, la parte densa que debe de ser separada de nosotros y vuelta consciente. Cuando realmente descubrimos que tal separación y tal desconexión del mundo realmente no puede existir y nos volvemos conscientes de todo ello, por eso es que aparece Apolo, entonces es ahí que esos cuatro elementos que nos mantenían aprisionados a esta tercera dimensión hacen surgir un quinto elemento que nos comienza a conectar con esa cuarta dimensión. Y entonces hemos avanzado como almas que van en dirección hacia ese despertar. Y entonces hemos avanzado como alquimistas que, están trabajando, que estamos trabajando en nuestro interior, en ese permanente eh, anhelo por despertar, anhelo por descubrir aquello que está en esferas más elevadas. Y lo único que nos detiene a todos nosotros es que en esta alma maravillosa, llena de luz, llena de bendición, llena de divinidad, se encuentran elementos cárnicos. Solve coagula, dicen los alquimistas, disuelve y coagula, disuelve y coagula. Haz que el subconsciente se abra y sigue disolviendo y sigue coagulando. Aparecerán y surgirán en nosotros la magia, la cuarta dimensión, esa esfera de astralidad que nos conecta con el cosmos, con, con la luz y con el reino de Dios. Muchísimas gracias y continuamos.